Aquí estoy, como siempre, no importa el año o la fecha, con un ángel a mi izquierda y un diablo a la derecha. Este no es un ángel, yo no soy un diablo con la flecha, lo que te cae ya lo hablo, sin filtro aún pues se me echa. La culpa por hablar las cosas tal y como son. Tranquilo bro, calma, en parte tiene razón. Tú no eres un diablo, yo no soy un ángel y si hablo, las cosas con un filtro es porque tengo corazón. Ambos tienen argumentos, pero la inclinación es mía y la responsabilidad la sumo. Cuando me equivoco, créeme que no culpo a ninguno, trato de Buscar el equilibrio en cada decisión Pero te equivocas por culpa de ese mariposón. Corazón de abuela que se cuela y siempre te acompaña Solo para persuadirte con linda frase te engaña por su hipocresía aunque la disfraces es pura patraña duras palabras, evitemos las ofensas No soy un mariposón hipócrita si es lo que piensa. Siempre andas odiando a todos y sembrando la cizaña Creo que te deja a ti mismo y si es así no me extraña Eres detestable Cállate Perkin, aprende a hablar Cállense los dos mejor, quiero espacio para pensar Si vos no sabís pensar si me ayuda no harías nada. solamente del 90% de tu rafiada. Ja, ja ja presumido, es divertido este tipo. Veo que tienes de humildad lo que yo de maldad me explico. La inspiración de un artista proviene de lo divino. La inspiración en mis bolas no llega sola al adino. ¿O crees que está en sus genes que su ADN lo tiene? Hay quienes nacen con eso que llaman talento innato. Pero no es mi caso, a mí me costó, conozco el fracaso. Esto es paso a paso, váyanse, quiero ensayar un rato. Un rato, un rato, un rato, un rato.